Esto es un gran rollo. Sí, es otro rollo. Son ustedes bienvenidos. Que, que, que, que eso no es que yo sea pirata que le grabando a los aires de la piratería Etcétera, etcétera Es porque no están. Romero Rubio Distrito Federal. Desde la desde la Colonia Romero Rubio Distrito Federal. Con el sello de la firma. Candela. Can, can, can, can, candela. Colonia San José El Jaral Atizapan, México. De la colonia, San José El Jaral, Atizapan, México. Sonido Nancy, Ciudad de México. Ciudad de México, Ciudad de México. Sonido Nancy Plus. Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba. Con sabor a Colombia, Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba. Ciclús Sonido siempre invitado, jamás igualado DJ Joyas de la Costa, Nancy Blues siempre invitado, jamás igualado Jamás igualado. DJ Joyas de la Costa. Nancy Plus. Siempre invitado. Jamás igualado. Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy, Ciudad de México.